¿Quién no siente algo de cansancio en primavera? Si al principio de la primavera te notas más cansado de lo habitual o falto de fuerzas, o te cuesta mantener el ritmo de trabajo, o también te encuentras triste o con malestar, es probable que estés sufriendo la llamada astenia primaveral. Es algo muy habitual, es debido a los cambios en el ciclo de la luz y cómo afecta esto a todas nuestras hormonas. Quienes padecen de esta astenia primaveral pueden sentirse cansados, tristes, con falta de apetito, con una disminución de la concentración, con pérdidas de memoria, con irritabilidad, con cambios de humor, malestar general, tensión baja, dolores de cabeza... Os voy a dar 5 consejos para eliminar o minimizar estos trastornos. Vigila mucho tu dieta, sobre todo en esta época debe basarse en verduras, frutas, legumbres y cereales. Bebe mucha agua y pasa del café. Intenta consumir alimentos que ayudan a producir serotonina, como los cereales integrales, el aceite de oliva, el pescado azul, las nueces, las semillas de girasol y el queso fresco. Duerme 8 horas, al menos 8 horas, te ayudará a sentirte algo menos cansado. Haz al menos 30 minutos de ejercicio todos los días. Trata de establecer algunas rutinas que harán que tu organismo se habitúe a este cambio de actividad. También puedes tomar algún suplemento alimenticio con ginkgo, con jalea real, con polen, con guarana, con hipérico, con ginseng, con polen. Mejor si son supervisados por un profesional de la salud.